Vamos a conversar con la persona que han recibido milagros de parte de Dios. Su nombre. Magali. Cuente qué milagro usted acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día domingo. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? El dolor de espalda. ¿Cuánto tiempo con dolor de espalda? Dos años. Dos años con dolor de espalda. Y hoy día, después de las oraciones, aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿cómo está? Sana. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. A través de las oraciones, ¿en qué lugar? En la iglesia Pentecostal la Cosecha. Aplauso, hombre Cristo Jesús. Aleluya, una mujer sana y curada. A través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la Cosecha. Amén. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Su nombre. Paola. Cuente qué milagro usted acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la Cosecha. A mí me dolía la pierna. ¿Le dolía su pierna? ¿Cuánto tiempo así? Una semana tengo así Una semana con dolor de pierna Aleluya, ¿primera vez viene hoy día? No, cuarta vez ya Cuarta vez viene hoy día Y después de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha, ¿cómo está? Ya estoy sana Sana y curada, ¿quién le sanó? Mi, mi, Cristo Jesús Cristo le sanó a esta mujer aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha, aleluya aplauso para Cristo Jesús Así es oyente los enfermos se sanan aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha. Visite la iglesia Pentecostal a cosecha y reciba las oraciones y el milagro de parte de Dios. Amén. Su nombre. Claudia. Cuente qué milagro usted ha recibido a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha. De qué el Señor Jesús le sanó. Yo estaba con un dolor de hombro, esta parte de acá me dolía, no podía hacerme así esto, me dolía bastante acá, estaba sentado el último momento antes de que me pasen las oraciones, pero yo antes prometí a Dios venir los tres días de campaña y yo sé que acá Dios me iba a sanar y ahorita estoy sana y curada, no me duele nada. nada. Ya está sana y curada, ya no le duele su hombro, no le duele su espalda, nada. Ya. Y ahora está sana y curada, ¿está contenta con el mi milagro? Feliz y contenta. ¿De dónde visita usted? De acá de la estancia. De acá por acá cerca, viene esta mujer que estaba enferma con dolor de espalda. Ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Su nombre. Yo soy Felice Santo Calvay. Qué milagro usted ha recibido a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a la cosecha de que el Señor Jesús le sanó. Yo tenía dolor a la pierna, que me dolía bien feo, ya ya voy no ya me, ya me duele la hermana ya. ya. no le duele su pierna ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿A través de las oraciones en qué iglesia? Pentecostal la cosecha. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Otra mujer curada a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha. ¡Aleluya! ¡A bendito sea el Señor! Que Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Se sanó? Sí. Oyente por acá se acerca un niño. Aleluya, vamos a conversar, vamos a preguntarle qué milagro ha recibido de parte de Dios a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha hoy domingo, que estamos 12 de febrero de este año 2023. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Dolor de piernas. Tenía dolor de piernas. ¿Cuánto tiempo estaba así? Un año. ¿Un año? ¿O sea, sí. ¿Usted es su mamá? varios días Dios tiene que sí que le duele sus piernas, dice, que le, como que le aburre. El de dormir se golpea las piernas que le duelen, dice. Y ahora sí ha estado acá, que está un paradito orando, ahí ha estado con dolor de piernas. Y cuando nos pasado para acá la oración, se le ha quitado, dice. ¿Primera vez lo trae? Sí, ya está viniendo, pero no, no estaba así, pues con dolor de piernas. Han no, seguido, no lo tenía, pero ya en estos días sí ya tenía ahí seguido, seguido el dolor de piernas. Ya, y ahorita después de las oraciones, ¿cómo está? Estoy tranquilo. ¿Ya no hay dolor ya? ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia sabes? Pentecostal la cosecha. En la iglesia Pentecostal la cosecha, sanó Dios a este niño. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Así es, oyente, no gaste su dinero en lo que no es pan, ni su trabajo, en lo que no sacia. Venga a la iglesia Pentecostal la cosecha. Estamos aquí ubicados en Olmos, en el sector La Huaca, carre, eh, camino que va hacia el Imperial pasando, aleluya, vivero el Canán, amén. Por aquí estamos con la iglesia Pentecostal, la cosecha carretera que va hacia el Imperial pasando el vivero Canán, amén. Seguimos conversando, ¿cuál es su nombre? Soy María Alejandra. Cuente qué milagro usted ha recibido a través de las oraciones aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecho, hoy día domingo, 12 de febrero de este año, 2023. He sufrido el prolaxo dos años. Dos años usted sufriendo de prolaxo. Mi vaginal me dolía bastante. Desde que he venido acá me ha pasado un poco y estoy tranquila. He agarrado un voto de 200 soles y ya tomé el agradecimiento y ya. ya recibí mi sanidad ya. ¿Ya está sana completamente ya? ¿Ya no tiene ningún dolor ya? No, ya no. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones en qué iglesia? Aquí en la iglesia tiene que estar la cosecha. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Hoy entre una anciana, Cristo le sanó de muchas enfermedades, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aleluya, ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Amén, que Dios le bendiga. Amén. Siga viniendo, siga buscando a Dios. Amén. Aleluya. Acérquenme por, por acá. Vamos a combinar acá. Por acá se acerca una persona. Su nombre: Luis Chunga. A ver, cuente qué milagro usted acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. En esta campaña por aniversario de la iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en este lugar de Olmos. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Bueno, yo he tenido una llaga cerca de mi pierna que ya tenía más de dos meses y no sanaba. Fui a buscar a la ciencia médica, la sanidad, pero no. No pude sanarme. Entonces mi papá me dijo: Vamos a prometer, hijo, a ir a los tres días de campaña a la iglesia Pentejo hasta la cosa de chingolmos. Y yo me vine y gracias a Dios yo estoy sano. ¿Usted viene primera vez o ya está viniendo? No, aquí he venido primera vez, pero ya los cultos he ido. Ya usted viene primera vez aquí a este lugar. Aleluya. Usted. Aleluya, tenía una llaga en su pierna, ¿es así? Sí. ¿Y no podía quitar esa llaga? ¿No se podía sanar? No, cada vez más, empeoraba más bien. Y... ¿Y, ¿Y podía caminar? No, no podía caminar muy bien, pero he venido así, pero ya, ya del primer día que he venido aquí a la campaña, comenzaba a recibir y hoy día ya Dios me ha sanado. A ver, ¿queremos verlo caminar? A ver, camine, camine. A ver, si posible, corriendo. A ver, camine, corra, corra. ¡Aleluya! ¡Aplauso para Cristo Jesús! bendito sea el Señor ¿podías así caminar? no, no podía caminar así no podía correr nada no. no podías caminar, aleluya ¿De qué, tamaño, ¿de qué tamaño era esa llaga? así por lo menos una, una llaga más o menos de unos 20 centímetros ¿eh? en su pierna no lo dejaba caminar aleluya se enteró que iba a haber campaña por aniversario dijo papá vamos a la iglesia yo sé que el Señor ahí me va a sanar viene acá primera vez Ahora está sano y curado para la gloria de Dios. ¿Es así? Sí. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. A través de las oraciones, ¿en qué iglesia? Pentecostal la cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. ¡Qué maravilla oyente! Los enfermos se sanan de cualquier enfermedad aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha. Aleluya. ¿De dónde usted viene? Del caserío de picuar Viene desde Ficuar, ya. Siga adelante, si posible, prepares también, bautícese, ya. Señor Jesucristo le ama y también quiere darle la vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. Hacerle por acá joven. ¿Su nombre? Jorge Tecén. ¿Viene usted, nos visita por primera vez en esta campaña, es así? Tercera vez. Hoy día es el tercer día. Usted vino el viernes por primera vez aquí a la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿De qué enfermedad usted venía sufriendo cuando vino primera vez acá? De espíritus malos y hincada el corazón. Le hincaba su corazón y espíritus lo atormentaban, espíritus inmundo le atormentaban. Yo recuerdo que este joven, su cuerpo se le temblaba toditito. ¿Es así? Sí. Su cuerpo se temblaba, ¿no? Se temblaba todito su cuerpo, no podía estar tranquilo. Aleluya. Así llegó el primer día de campaña. Viene por primera vez a, este, a esta campaña. Y ahora, hoy día, domingo, ¿cómo está después de las oraciones? ¿acieres? Más tranquilo y me siento aliviado. ¿Ya no lo atormentan esos espíritus ya? Ya no, ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. A través de las oraciones en qué iglesia? Pentecostal la cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. ¡Qué maravilla oyente! Así se sanan las personas llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha. No solamente Dios los sana, sino también que Dios los liberta. Amén. ¿De dónde visita usted? En Mocape de Mocape. Ya siga viniendo, ya siga buscando a Dios aquí, en este lugar donde usted también esté más cercano a la Iglesia Pentecostal a Cosecha y congregue. Amén. Que Dios la bendiga. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Milena Nuno. Cuente qué milagro usted acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Hoy día, domingo 12 de febrero de este año, 2023. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Sí, esto, recibí un dolor de cabeza que tenía y me bailaban las candillas. Pero ahorita en las oraciones que he pasado ya estoy sano y curado. ¿Ya no tiene dolor ya. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones en qué iglesia? Pentecostal la cosecha. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! si es, oyente. Venga hacia la iglesia, pentecostal a costa la cosecha. Cristo aquí sana gratuitamente. Y no solamente sana, sino que también salva. Amén. Así como esta persona que está escuchando, que Dios lo está sanando gratuitamente en la Iglesia Pentecostal a cosecha amén acérquese ¿le han cobrado algo quizás aquí para, para que no, se sane? nada, gratuitamente, sí. gratuitamente, amén ¿y dónde visita usted? de Pasaje Sur ya, siga viniendo, ya siga buscando a Dios, amén aplauso para Cristo Jesús, que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria otra del Señor Jesús acérquese por acá ¿cuál es su nombre? Patronila Chunga Mío Cuente qué milagro usted ha recibido a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a la Cosecha. Hoy día domingo, que estamos de fecha 12 de febrero de este año 2023 en esta campaña por aniversario. ¿De qué el señor Jesús le saludó? Ya cuando yo quiero dar mi testimonio, que la señora que está conmigo esto estaba delicada entre semana, ella me dijo que estaba mal y yo le dije para venirnos el miércoles a una unción de aceite y al con el cautivo no quiso venir. Entonces anoche le digo: me llama su hija para conversarme que ella estaba grave y entonces yo me vine a verla, estaba bien mal, eh, ahí está la señora que diga, entonces yo le digo para llamar al diácono Germán Or, vino, le oró y se descansaba en su cama y le digo mañana vamos a la iglesia para que recibas el milagro de la de tu sanidad, porque estaba grave, y ya yo justo que en la noche me había soñado viendo a una muerta a mi lado, entonces yo así pensé, digo, ¿qué irá a pasar en el día? Entonces en la noche me me dicen que ella estaba grave, pero gracias a Dios recibió la oración en la noche y amanecido tranquilita y ha venido ella. Oh, mira. A ver, acérquese por acá la señora. Acérquese por acá. Acérquese, acérquese. Señora, ¿cuál es su nombre? Milagros. ¿Es ¿Cierto que usted estaba enfermo de gravedad anoche? Estaba a punto de morir, ¿es así? Sí. ¿Qué es lo que tenía? El dolor de estómago y espalda. ¿Le dolía su estómago y su espalda? Ya le oraron y después las oraciones que recibe de parte de un hombre de Dios de la iglesia Pentecostal a cosecha, ¿cómo está ahorita? Estoy tranquila ya. ¿Ya no hay dolor ya? Ya no, gracias a Dios. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Primera vez viene por acá? Primera vez. ¿Ya primera vez también que va a la iglesia Pentecostal a cosecha? Sí. Primera vez que también va a la iglesia Pentecostal a cosecha, amén. ¿Sabe quién le sanó? Cristo Jesús.